no es yo no conozco a Celi cuando mi espinja agrícola al bosque fue una de las acusadas por violar a una marroquina? Y no conozco no, eso. El presi... Lo más normal que viniera la empresa que dijera, mira, está esto y esto por si tenéis este problema. Yo no sé nada. Pero, pero es que, es que nuestro, presi... nuestro ámbito de actuación solo es para las mujeres temporeras de origen marotina. Pero es en el mismo campo. Y... Pero, pero es que no, compañera. Pero era compañera de mía de trabajo. Ver... Como tú me yo no puedo darte respuesta al por qué tú conoces sí, no o no conoces algo. Yo no una inspección de trabajo, nada, y la única inspección de trabajo que ha habido ha sido porque yo la he mandado. Sí. Yo denunciando, no porque, y por eso estoy en la calle, no porque nadie <risa> haya, mandado, haya mandado una inspección de trabajo. Y encima, mi contestación tengo de la inspectora, esperando una contestación y el